Hola amigos, bienvenidos a Brico Marketing, el programa de Oniacti TV donde hablamos de herramientas de marketing y de productividad nuevas o bien herramientas que ya controláis para usarlos de alguna manera que todavía no habéis intentado. Hoy vamos a hablar de Feedly, que es una herramienta para gestionar Feeds RSS, que igual no sabéis lo que es, pero os lo voy a explicar dentro de dos minutos. Básicamente, esta herramienta sirve para que podáis recopilar información de distintas páginas web sin tener que ir cada día visitándolas una por una. Da igual que sean noticias, blogs o cualquier otra cosa. Vais a poder tenerlo todo en el mismo sitio y ahorrar un montón de tiempo. ¡Vamos a ello! Bueno, aquí está la interfaz de Feedly. Pero primero quiero explicaros que en qué consiste un feed RSS. Esta tecnología ya tiene bastantes años y parece que, por lo que sea, empieza a dejar un poco de usarse o ha quedado como, como ahí apartada y sin embargo es extremadamente útil. Mirad, os voy a poner un ejemplo. En cualquier medio, por ejemplo, aquí me meto a puromarketing.com, pero cualquier medio, cualquier blog, Wordpress, Blogger, cualquier periódico, lo que, lo que os dé la gana, todos, tienen un lugar donde van apareciendo todas las noticias que ellos publican. Todas las publicaciones aparecen juntas, digamos, sin maquetar. Os lo voy a enseñar. Seguro que lo habéis visto muchas veces, pero a lo mejor no os habéis fijado. Voy abajo del todo, aquí al footer, y aquí veis que pone... RSS y este simbolito de aquí. Si clicáis aquí, se irá a lo que llamamos el feed, ¿vale? El feed de noticias. Aquí, de hecho, te explica exactamente qué es, por si lo queréis leer. Voy a clicar y básicamente esto es un feed de noticias. Es más o menos como lo que podéis ver cuando entráis a Twitter, por ejemplo, eh, son todas las noticias seguidas, una debajo de otra, con una pequeña descripción, una foto y el enlace a la noticia en sí. Ya veis, no tiene ningún misterio. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, pues que si recopilamos todos los feeds de noticias de diferentes medios, podemos crear entre comillas nuestro propio periódico. Es decir, podemos tener un lugar al que acudir y, y donde no tenemos que visitar los medios uno por uno para enterarnos de las novedades, sino que lo tenemos todo en el mismo sitio. Esto es súper práctico. De hecho, os lo voy a demostrar con un par de ejemplos. Esta es la interfaz de Feedly. Feedly es un gestor al final de estos Feeds RSS. Podemos utilizarlo tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Vamos a suponer que nos dedicamos al mundo del de hogar y la decoración, por ejemplo, pues porque fabricamos cocinas o cualquier otra cosa, porque somos decoradores. Bueno, y queremos estar al tanto de todas las novedades que van ocurriendo, cosas que salen, bueno, básicamente cómo se está moviendo el mercado. Podríamos, en este buscador de aquí, vamos a tratar de encontrar Feeds RSS relacionados con el mundo de la decoración. Voy aquí, elijo español y voy a poner decoración. Aquí ya te empieza a sugerir un montón de fuentes de las que coger información. Vamos a coger unas pocas, ¿vale? Decoración de dormitorios, vintage and chic. Solo para, para seguirlas, simplemente tengo que darle aquí a follow. Y dice, ¿pero dónde las quieres guardar? Porque no tienes nada, no tienes creada ninguna carpeta. Bueno, pues voy a crear una carpeta que se llame decoración. Crear. Y aquí ya veis, se me ha guardado pintas and Chic. Voy a meter también esta, aquí a decoración, metemos esta. Imaginaros que las conozco, no es el caso, ¿vale? Incluso, veréis, por ejemplo aquí pone decoración facilísimo, hay eh, muchos medios que... Tienen feeds RSS especializados en diferentes cosas. En este caso, por ejemplo, facilísimo.com, que es una web dedicada al hogar, eh, pues tiene una sección de decoración, pero tiene secciones de muchas más cosas. ¿vale? Tiene sección de mujer, sección de estilo, etc. De salud también. Entonces, si buscáramos salud facilísimo, seguramente nos aparecerá. Ahí está. Salud.facilísimo.com Con lo cual, nosotros podríamos hacer feeds de lo que queramos. Si yo ahora me voy aquí a decoración, ¿ves? Aquí me dice recomendaciones de otras fuentes que podría coger y aquí me salen juntas todas las novedades sobre decoración chupando de los medios que tengo aquí que además si las voy abriendo se me van desmarcando ahora tengo aquí por ejemplo de estas 10 de aquí 3 y de aquí 10 en total 23 pues si yo leo este no tengo que irme a la web, lo puedo leer aquí. ¿Veis? Como si estuviera en la página web. Mucho más cómodo. Y ya puedo hacer cosas. Que ¿Me lo quiero guardar en Evernote? ¿Lo quiero copiar? ¿Lo quiero enviar por email? Lo que sea. ¿Compartirlo en alguna red social o simplemente guardármelo? Aquí lo puedes hacer. Y una vez que lo has leído, podrías ir a la web también y se acaba de descontar uno, veis, 22, era entrada de decoración 2.0. Otra cosa muy interesante es las integraciones que tiene Feedly. Voy a poner otro ejemplo más. Imaginaros que queremos también aprovechar que tenemos esto pues para enterarnos de las noticias. No solamente de cosas de mi sector, sino también pues, de qué está pasando en el mundo. Pues no hay problema, simplemente iríamos a buscar contenido... Y ¿qué nos gusta leer? Bueno, pues mira, yo leo el, el país y el mundo. Bueno, pues el país. El país tiene un montón, ¿vale? De feeds distintos. Vamos a decir, por ejemplo, últimas noticias. Porque quiero estar enterado. Lo añado, pero no a decoración, sino a noticias. Vale, crear. Y entonces meto también el mundo, que también me va a pasar que va a tener un montón de feeds. Aquí, portada del mundo, España, etc. Voy a hacer una búsqueda para que me salgan más datos. Portada, España... La general, cultura, tecnología, venga, pues voy a coger la portada y le añado a noticias. Ahora, si yo quisiera editar cosas, pues simplemente tendría que ir aquí a la rodita y ya me salen las diferentes suscripciones y las puedo ir borrando, etcétera Otra cosa interesante son las integraciones. En otro vídeo de Brico Marketing hablábamos de IFTTT. Como veis, aquí vuelve a aparecer porque nos permite conectar Feedly con diferentes servicios. Por ejemplo, podríamos hacer que nos llegara un mensaje de Slack cada vez que aparece una noticia nueva en determinado sitio. Podríamos guardarnos noticias en Google Docs, eh, si por ejemplo estamos haciendo un estudio de mercado o un clipping. Podríamos guardarlas entre ellos, por ejemplo, para realizar tareas con ellas y mil posibilidades más. Esto está muy interesante. A mí, personalmente, para monitorizar el mercado o monitorizar a la competencia, me parece una herramienta que puede venir muy bien. Así que os invito a probarla, que además es gratuita. Y eso ha sido todo. Recordad que podéis compartir este vídeo, podéis suscribiros en la campanita si estáis en YouTube y si estáis en cualquier otra red social... Por favor, dejad vuestros comentarios. Queremos saber cuál es la próxima herramienta que queréis que probemos. Y si queréis que profundicemos más en esta, pues también lo podéis pedir. ¡Hablamos!